Hola, mijo. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a el cafecito hoy. Estoy corriendo para la capital a legalizar mi acta en la Junta. ¿Tú no sabías? Las actas ya no se legalizan. Mamá, ¿usted está segura? Mira, y te digo más, ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía o donde sacan ¿Cuál es ese cafecito, hombre, que voy para allá. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence.